Nonsense, cabaret de pensamiento. Sábado, 30 de abril, a las 8 de la tarde, en Teatro Price, Madrid. Entrada gratuita.